Con un retraso de cuatro minutos por razones eh, técnicas, empezamos hoy esta sesión pública del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, correspondiente al día 23 de julio del año 2022 El día de hoy eh, vamos a, a tratar eh, el tema de la perspectiva del ayuntamiento 2021 2024 veintiuno, Oposición y Oficialismo, Problemas Jurídicos, Callejón del Beso y mumo, y tenemos para ello con nosotros, eh, nuestro invitado es eh, el, este, Ángel Ernesto Araujo Betanzos, quien es, es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, maestro en Justicia Constitucional, especial, tiene especialidad en Notaría Pública, también la especialidad en justicia administrativa y es catedrático de las materias de amparo y derecho constitucional es un abogado litigante este pues le damos la bienvenida y, y le damos la eh, palabra para que nos eh, pues oriente en este tema de la de la perspectiva del ayuntamiento 2021-2024 que va, valga eh, que tengo que señalar que no invitamos a autoridades, sino eh, a ciudadanos que colaboran con la administración para ser autoridades, como lo es el caso de los regidores, que pues en sí mismo ellos no son autoridad, pero cuando se están trabajando de manera colegiada y cuando toman una decisión en donde tienen mayoría, pues entonces sí, entonces sí también cuando pierden son autoridad pero solamente que en las decisiones del ayuntamiento entonces estamos hablando con un ciudadano que está inserto en el órgano colegiado de máximo de gobierno del municipio bienvenido licenciado buenos días eh, muchas adelante. muchas gracias Guillermo este buenos días Carlos Bolita Nena este, José Piri este, pues primero que nada agradecerles la, la invitación, saludar evidentemente que a todas las personas que están conectadas y que siguen estas transmisiones con una labor muy importante que realiza el Observatorio Ciudadano y que yo reconozco mucho en lo personal, que es poder dar transparencia y comunicación a la ciudadanía de los acontecimientos políticos sociales que ocurren en nuestra ciudad y que sin duda son de vital importancia para que los ciudadanos de Guanajuato tengan el conocimiento real y sin censura de lo que está ocurriendo y de lo que se está decidiendo y de cómo se está manejando el gobierno dentro de una ciudad tan bella y tan importante como es nuestra ciudad de Guanajuato capital. A mí me honra mucho que pueda estar aquí con ustedes para platicar, este dar mis puntos de vista. Tú acabas de mencionar un aspecto que para mí es muy trascendental el que no olvidemos que el cargo que estamos ostentando dentro de un ayuntamiento es un cargo ciudadano es un cargo de representación ciudadana de representación social en cuanto al primero de los temas este que vamos a comentar pues creo yo que es de vital importancia partir desde ese punto en donde gran parte de los problemas que se han suscitado dentro del ayuntamiento de Guanajuato en cuanto a la manera en que se ha venido tomando las decisiones es precisamente porque se ha perdido o se ha vulnerado o se ha secuestrado esa libertad dentro del ayuntamiento para que cada uno de los que lo integren puedan hablar en representación de la ciudadanía. No debemos olvidar que estamos... Este, para gobernar, administrar una ciudad conforme a intereses generales, intereses sociales, intereses de las mayorías y no para decisiones unipersonales, subjetivas o intereses particulares. Yo creo que este es un excelente punto de partida en nuestra plática. Quisiera solicitar una dispensa a ustedes y sobre todo a la gente que nos puede escuchar en la transmisión. Para tratar de no ser tan formalista en, en mis comentarios y no hablar de términos que a lo mejor luego se pueden confundir, como el de una oligarquía, pero más bien me voy a referir a conceptos claves y contundentes muy coloquiales en donde lo que yo veo es el empoderamiento de un grupo en secuestro de los intereses generales de nuestra ciudad y en perjuicio evidentemente de los, de los guanajuatenses. Muchas gracias a sus órdenes y la verdad yo, con independencia de, de los temas que vienen enlistados para que platiquemos, con toda confianza este, estoy con la apertura de que podamos platicar de, de, de lo que sea de interés y de lo que este, vaya requiriendo ahí el, el, el auditorio y ustedes, y ustedes mismos. Gracias Guillermo, gracias Carlos, gracias a todos. Sí. Bueno, una, uno de los problemas que hemos observado desde este organismo ciudadano es que desde la conformación del, del ayuntamiento ha habido problemas, pues problemas que, que han, de, que han eh, expresado los integrantes de este órgano. ¿Cómo lo es el que quien ha llegó por voto de los ciudadanos a ocupar el puesto de síndico, pues no sea el síndico. O sea, eso para nosotros sigue siendo un problema, aunque a ustedes en el ayuntamiento ya no lo vean como tal, pero sí nos parece que es grave porque entonces. ¿Qué diferencia hay entre un síndico y un regidor? No, no hay ninguna en el actual ayuntamiento y contraviniendo lo que dice la ley. Por eso es que vemos que hay, observamos ese problema que no está resuelto porque, porque quien ganó como síndico, pues es síndico, pero resulta que no, que no tiene funciones de síndico, tiene eh, funciones de regidor. ¿Qué nos podría decir respecto, este Iniciado? Sí, claro, claro que sí, Memo. Este, mira, comentarte, el, el, el problema viene eh, inclusive desde manera conceptual, en donde no hay que olvidar este, que un regidor pues, está para regir, es decir, para administrar, para gobernar a, a un ente público, en este caso la ciudad de Guanajuato, el municipio de Guanajuato, el, regi el síndico, su naturaleza jurídica pues, es el de procurar, y tiene unas funciones bien delimitadas, este, precisamente dentro de la ley orgánica parte del principal problema que yo veo y que como ciudadanos debemos depugnar para que esto se vaya erradicando o sea tenemos que cambiar el estilo de hacer y de ver la política desafortunadamente por distintas este circunstancias tanto de los órganos electorales como de la misma este pues enfado de la ciudadanía y, y, y ya pérdida de confianza en sus gobernantes se ha eh, desvirtuado la naturaleza jurídica de lo que es un mm -hmm. ayuntamiento en el ayuntamiento para empezar estamos hablando de 15 miembros en el caso de la ciudad de Guanajuato que son iguales ante el ayuntamiento que los votos cuentan lo mismo dentro del pleno del ayuntamiento y que no se tiene por qué seguir intereses o decisiones unipersonales, en la figura en este caso de un presidente municipal. Lo único que diferencia entre presidente, síndico y ayuntamiento son precisamente como lo acabas de decir, Guillermo, las funciones que conforme a la ley orgánica vienen determinadas para que uno, cada uno determine. Pero el hecho de que alguien esté ostentando el cargo mediante una elección este, de síndico y que tenga unas funciones distintas a las que marca la ley pues evidentemente que es una vulneración a esta, a esta ley y no deja de ser más que en perjuicio de la, de la ciudadanía en ese sentido yo sí considero que esas causas, esa, esas conductas son de lo que nos están este, pues llevando a esa bola de nieve en la toma de decisiones y que lleguemos a sesiones del ayuntamiento en donde pues no haya libertad en cuanto a la decisión y deliberación de los temas y que se sigan líneas tajantes como si se tratara de un grupo de poder, eh, olvidándose siempre de, del, interés, del interés ciudadano. Creo yo que no va por ahí, creo que tenemos que respetar siempre la ley pero creo también que siempre debemos de atender y escuchar a la ciudadanía. Si la ciudadanía eligió a un síndico, es para que realicen las funciones de un síndico. Si la ciudadanía eligió a 12 regidores, es para que se desenvuelvan con libertad, deliberen los temas, establezcan sus puntos de vista en cada uno de ellos y dejen de, de seguir intereses particulares sino que más bien sigan los intereses generales de la ciudadanía la que representa ese yo creo que es el secuestro en el cual nos encontramos este, inmiscuidos no es un secreto para nadie y aquí estamos para platicar sin censura y digo nuevamente agradezco el, el hecho de que pues compañeros del ayuntamiento se reúnen ven los puntos de vista y llegan con una decisión uniforme pues en perjuicio de la ciudadanía o sea la la ciudadanía lo que está exigiendo y lo que está buscando para recobrar la credibilidad en sus gobernantes pues es que se le escuche y que se atienda a sus exigencias tenemos que ir hacia la participación ciudadana en la toma de decisiones pero tenemos que recuperar esa representación de la ciudadanía en el cargo en el que estamos sustentando yo en cuanto a lo que comentas del síndico pues evidentemente que lo considero una cuestión muy grave pero considero esta del síndico muy grave y considero también la, la de que prácticamente pues las, las sesiones ya son predecibles. Ya cada uno de ustedes como ciudadanos ya saben cuál va a ser el resultado la, de la votación. Digo, yo como ciudadano, pues la verdad hasta flojera me da este, meterme a, a este tipo de ejercicios políticos en donde pues lo menos que se hace es llegar a acuerdos hay que recordar que para trabajar para un buen gobierno hay que proponer, hay que escuchar y hay que decidir. Creo yo que en este gobierno no se está escuchando. Creo yo que en este gobierno prácticamente nada más se está decidiendo. Y pues esto no, no deja más que hartazgo y falta de, de confianza, pérdida de confianza en la ciudadanía. La ciudadanía que yo recorro todos los días en, los, en las comunidades. En barrios, en, en, en las comunidades pues está harto de esta forma de, de hacer política, está harto en, en donde pues, no se escuche su voz y los que representamos a grupos que no se escuche tampoco nuestra voz y que desafortunadamente pues, las cuestiones estén siguiendo en una sola línea, este, pues sin hacer una, una deliberación de cada uno de los temas, sin estar tomando las decisiones que mejor correspondan y que puedan capitalizar mejor los intereses de Guanajuato y de los guanajuatenses. Sin duda, un tema muy complicado, un tema en donde sí va inmiscuida la, la, la, ¿cómo se llama? Pues sí, la, la legalidad. Veo aquí a Carlos Arce, que nos establece ya como en los partidos de fútbol, cuando este, pues ve el marcador, el 9 a 6, o sea, ya... ya si estuviéramos en, en, en deporte o en apuestas, pues nadie le apostaría, porque ya sabría cuál sería el resultado y, y ya no tendría ni, ningún chiste. Eh, desafortunadamente, esta mecánica pues no debe de operar dentro de un ayuntamiento. O sea, debemos de exhortar, debemos de pugnar para que se recupere la esencia de la figura de los regidores, de los síndicos dentro de un ayuntamiento, este, que es el representar a la ciudadanía, que es... Evidentemente que podemos tener puntos de vista distintos, eso es lo que enriquece precisamente, este, eso es lo que da vida a una, a una ciudad, pero el hecho de que ya se tenga el marcador 9-6 sí lo torna un tanto complicado y como ciudadanos yo los entiendo cuando me dicen son los mismos, es lo mismo, es darle la vuelta a, a, al mismo sistema, es seguir trabajando para el mismo lado pues evidentemente que el descontento es general y este, pues muy justificado, por cierto. Entonces, desde mi punto este, de vista y desde mi trinchera, que es ser representante social, yo trabajo por hacer argumentos en donde se entienda que las decisiones deben de hacerse en respeto de los ciudadanos. Yo muchas veces, inclusive, utilizo mis argumentos jurídicos para hacer ver que el hecho de votar siguiendo una línea sin tener la, la deliberación correspondiente, pues puede acarrear en determinado momento hasta consecuencias jurídicas de si algo se está haciendo de manera incorrecta o no. Desafortunadamente se sigue manejando así. Yo sigo esperando y teniendo la confianza en que esto pueda transitar y sobre todo para beneficio y este, recuperar la credibilidad de los ciudadanos guanajuatenses Oye, licenciado, este, ¿no, ¿no no, crees tú que está desnaturalizada la función del ayuntamiento? Porque si es rígido, como nos lo comentas, y ya lo hemos visto con otros regidores que han venido con nosotros a decirnos lo mismo. Es decir, si hay un solo punto de vista, ¿qué caso tiene que el órgano sea colegiado? Cuando lo colegiado lo que pre pretende desde el diseño es enriquecer las resoluciones con diferentes puntos de vista, para lo cual pues debe haber debate, pero si no hay debate, o haya debate o no haya debate, ya sabemos el resultado, como que en la colegiación como que pierde su sentido, ¿no? Lidia? Sí, claro que sí, y aquí desafortunadamente, este se estaría simulando con un pleno del ayuntamiento, en donde lo menos bien, como tú lo mencionas, Guillermo, podría estar integrado por siete este, que son los que normalmente tienen voz dentro, dentro de ese dentro del, dentro del ayuntamiento lo digo con todo respeto pero a ver, la ciudadanía lo ve no, no venimos aquí a, a, tra, a tratar de disfrazar lo que está ocurriendo dentro del, dentro del pleno este, pues sí se, está, sí se está rompiendo ese esquema esa naturaleza jurídica desde los inicios de la creación de lo que es un ayuntamiento con, con conceptos básicos como lo que es el cabildo ese, ese consejo para, para toma de decisiones, para toma de acuerdos, para dirigir y gobernar una ciudad, pues evidentemente que debería de ser en nuestra ciudad de Guanajuato, con una participación individualizada de cada uno de los integrantes de manera unipersonal y en representación de los ciudadanos. Claro que así debe de ser, esa es la... Ese, ese es el deber ser del ayuntamiento, el que representemos a los ciudadanos, y el hecho de que seamos 15 también tiene una razón de ser. ¿Por qué? Porque es en base al número de población, y se supone que pues la población debe de estar representada, y desafortunadamente creo yo que es lo que más se ha dejado de lado, el representar los intereses de la ciudadanía, y de toda la ciudadanía, no nada más de un sector, no nada más de un gremio, no nada más de algo. o sea en Guanajuato todos importen y que veamos por todos, no que, ay, ese ya no es mi tema y yo ya no opino, ay, este otro ya no es mi tema y yo tampoco ya no opino, o que vayamos y preguntemos o que la gente venga y nos pregunta, oye, mira, tengo este problema, pues déjame investigar. Creo yo que debemos de cambiar la manera de ver las cosas y si estamos donde estamos, y lo digo como integrante del ayuntamiento, pues es porque ya hay un conocimiento previo de causa y que yo levanté la mano para estar dentro del ayuntamiento para con, aportar a la resolución de, de esas causas, no para llegar a conocer y ver y todavía decidir si actúo o no actúa. Creo yo que sí se rompe la naturaleza de, de lo que es el, el ayuntamiento, de lo que son las tomas de decisiones y la manera en que se deben de, pues, de dilucidar y resolver cada uno de los puntos que atañen a la, a la, a la ciudadanía. Claro que sí, sí lo veo como, como un quebrantamiento de eso, Guillermo. Sí, el a, a, a, quiere hablar, eh, vamos a darle la palabra. A ver, nomás quiero primero felicitar a mi compañero de partido, porque yo sí he estado en el PRI, que me peleé con las dirigencias, las repudio desde hace años, saqué el candidato Rafael gómez pero nunca dejé el PRI, no soy de esos collones, o que andan diciendo y hablando mal, que no reconozco a, a un PRI que se vino abajo, pero era un PRI que en otra época, ahora no es momento de federar, pero sí felicito a Ángel que ha hablado con mucha claridad ha hablado con un buen abogado guanajuatense ha puesto los puntos sobre las y y me orgullezco de oír que hay gente prudente gente que no da vuelta al problema el problema que tenemos en el municipio de Guanajuato Ángel, tú eres abogado y tienes especialidades es fundamentalmente porque la cabeza del edil que puso el panismo no tiene la más mínima preparación para ser presidente municipal, seamos honestos, y los que están de regidores en su mayoría que votan en, en bola, como lo hace ahora Morena en la Cámara de Diputados, lo hacen por una razón, por el moche que les dan, el dinero que les dan, las prebendas que reciben. En una ciudad tan pobre, Ángel, al final quiero terminar de decirte, me duele mucho que le pase esto a Guanajuato, porque lo tienen abandonado. Tú, Ángel, ve a los callejones, Ve a las calles, Ángel. Ve las, Esa es la realidad. Ve a la presa. Ve el abandono que tienen a la ciudad de Guanajuato. Es incomprensible que el cabildo no ponga atención a la problemática de la ciudad patrimonio de Guanajuato. eso es toda mi intervención. Muchas gracias, Ángel, por haber venido. Muchas, muchas gracias, José. Este, na nada más... Este... Pues agradecer esas felicitaciones que, que, que me haces, este, lo cual es recíproco. Pues actualmente creo que el, el hartazgo sobre los partidos políticos es generalizado y atañe a este tipo de conductas en donde los partidos políticos secuestran las instituciones y no dejan que se tomen las decisiones de manera este, individual y con libertad para representar a la ciudadanía. Tenemos gobiernos que representan partidos políticos y no gobiernos que representen a la ciudadanía, creo yo que ese es un vicio y una falta de respeto para nuestros guanajuatenses. Entonces, debemos de liberarnos, debemos de cambiar las cosas, debemos de pensar diferente para hacer las cosas diferentes, debemos de invertirle para que nuestros ciudadanos, en la toma de decisiones, y que son en el momento de las elecciones, deliberen el sentido de su voto, y precisamente este, podamos elegir en base a lo que nos está haciendo falta dentro de una ciudad. No vamos a la elección de la mesa directiva de una escuela o de una colonia, vamos a la decisión y designación de un ayuntamiento, porque desde ahí empezamos, la gente cree que se decide para presidente municipal y la decisión es para integrantes del ayuntamiento, esa es la elección. Entonces, tenemos que ver los 15 perfiles que se ponen a nuestra consideración deliberar y ver... ¿Cuáles son los que más nos pueden ayudar a acabar con esas patologías que existen dentro de nuestra ciudad? Creo que yo en ese sentido podemos ir avanzando un poquito. Digo, no es cosa fácil, son vicios de muchos años, pero creo que en determinado momento tenemos que poner un alto y ese es ese alto. La ciudadanía está pérdida de confianza de los partidos políticos, por ahí se escuchan voces de, de gente diferente... Yo no me meto en, en, en camisa de 11 varas en ese sentido, pero lo que debemos de hacer es deliberar, ver, identificar quién nos puede dar solución a, a, a lo que a lo que a nuestra ciudad. Y creo que nos queda claro a todos los ciudadanos que el que, me de, el que me regalen una gorra o una playera pues no acaba con los problemas en Guanajuato. Entonces, ni el que esté más guapo, ni el que tenga mayor rating en redes sociales, creo que no va por ahí, sino que debemos de ver los perfiles a conciencia para que podamos ir, ir cambiando digo, siempre va a ser mejor trabajar con alguien que escuche y que tenga la humildad de decir me equivoqué o que tienes tú la razón, que con alguien que no escuche y que nada más vea su camino de frente y con los ojos sin voltear a, a 360 grados muchas gracias José por el comentario si, sí, este, eh, Malena y luego Carla Piñón están pidiendo la palabra. En ese orden, luego, Carlos Arce. Adelante, Maelena. Hola, ¿sí ¿me escucho? Sí. Sí. sí. Okay. Oye, Ángel, te bueno, te, eh, ahora sí que este, gracias por estar en el programa. Te comparto muy bien, tú, yo, no me, ya no, no soy reiterativa, entiendo la dinámica que se está haciendo en el Ayuntamiento de Guanajuato se vuelven a cometer los mismos errores. Tú dijiste, hay un alcalde que no escucha. Pero mi pregunta es, ¿qué, vamos, qué van a hacer ustedes como oposición O sea, porque de aquí hemos visto que ustedes están muy consolidados. O sea, han hecho... Pero son seis, entonces no les alcanza para eh, cambiar el... El, el, las decisiones que al final de día se dijo que si el alcalde dice este este prado es azul lo tienen que ver azul aunque sea verde y sepan verde entonces ¿qué, qué es lo que tienes pendiente de tu trabajo eh, sé que dicen tú votas en control pero no alcanza y las se está yendo tu internet, Marilena. Ya no se escucha claramente. Nena, no, no te escuchas bien, Ena. Vamos a darle la palabra a Carla y luego regresamos con Marlena. Por favor, Carla, si eres sí. Hola, buenos días. Este, Ángel, muchas gracias por estar aquí. Eh, no te puedo felicitar porque creo que al final del día es una responsabilidad también como funcionario público estar aquí presente y hablarnos de todo lo que tienes que decirnos a todos los ciudadanos. Pero sí agradezco tu presencia y agradezco tu disposición y la buena manera en la que estás explicando la situación. Eh, mi, mi pregunta va muy, va muy enfocada en lo que preguntaba María Elena. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está haciendo la oposición? para recuperar la legalidad y la confianza en ustedes, en los que sí están batallando en el ayuntamiento contra este 9-6. Esa es una, pero la otra es cómo podemos, como también como ciudadanos, empoderar a otros ciudadanos para que se ejerza una influencia directa sobre los asuntos públicos, porque eso es lo que estamos viendo, y tú ya bien lo dijiste. Eh, ese 9-6 que nos vino a contar el, el regidor Carlos Chávez y que tuvo la desfachatez de decírnoslo aquí a todos nosotros, pero en este 9-6, ¿cómo podemos nosotros, como ciudadanos, estar presentes y hacer una influencia, ejercer una influencia directa? Y tú, tú mencionabas algo de las implicaciones jurídicas que hay, y lo hemos visto a través de las otras regidoras, o sea, lo hemos visto con la regidora Celia, que ya tuvo un valor impresionante para denunciar, con la regidora Paloma con la regidora Liliana, ¿qué más falta? ¿Qué, qué nos falta como ciudadanos y como oposición para poder llevar esto a un nivel más allá de solamente una queja o una, pues una, una lamentación ¿no? de lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tú hablabas de la participación ciudadana, a mí no me gusta realmente ese término porque en cuanto hablamos de la participación ciudadana es la participación de a cambio del voto, ¿no? en esta representatividad que tú mismo no lo decías, no existe, y que compran el voto a cambio de un calentador solar, de una estufa ecológica, de un parador, este, de un camión, etcétera, etcétera. Pero sí me gusta el término de participación social, porque eso ya implica directamente eh, a todos los actores de la sociedad que tengamos una influencia en todas las decisiones públicas. ¿Qué podemos hacer? de manera jurídica. Y te pregunto esto, aprovechando tu, tu área de conocimiento, aprovechando eh, tu, tu profesionalismo, ¿y, y qué, es, qué es lo que podemos hacer? Tú eres un defensor de los ciudadanos, ¿qué, qué podemos hacer? Gracias. Sí, claro que sí, Carla. Este, primero que nada, también buenos días y, y muchas gracias ahí por, por tus comentarios. Voy a empezar desde lo más sencillo y para que se entienda para toda la ciudadanía. A ver, como ciudadanos tenemos ciertos derechos, este, y el primero de ellos, y me voy a una teoría de la representación muy simplista, el funcionario público en este caso, los integrantes del ayuntamiento somos representantes sociales, en este caso vendríamos siendo los mandatarios, y quien nos manda y quien es el, el que toma las decisiones, pues viene siendo la ciudadanía. En un primer momento vienen desde varias circunstancias en donde si se están realizando peticiones para el ejercicio de las funciones de quien te representa, yo me pongo como en un juicio. Si yo tengo un cliente y el cliente me dice que lo represente en un juicio y no lo represento, pues creo que la respuesta la sabemos todos, en donde el cliente pues me va a cambiar y se va a ir con otro representante legal, ¿verdad? En este mismo sentido es lo mismo, nada más que tiene ciertos mecanismos es mucho lo que en otros partidos o, o a nivel federal se ha retomado como las revocaciones de mandato, ni siquiera tenemos que llegar tan allá, o sea, hay juicios de declaratoria de procedencia, juicios políticos, que son aquellos que se realizan para, en contra de los servidores públicos que no estén cumpliendo con el ejercicio de sus funciones, y tan sencillo, nuestra función es representar a la ciudadanía, todo aquel ciudadano que se considere agraviado o no representado, pues puede ejercer estos juicios que vienen a su favor dentro de nuestra constitución local, ¿verdad? Y ya nada más siguiendo los, los, los mecanismos. Esto en, en, un primer, en, en un primer momento. En un segundo momento, como ciudadanos, tenemos un derecho constitucional que es el derecho a pedir a la autoridad pues todo lo que nosotros consideremos indispensable o necesario para el ejercicio de nuestros demás como lo de derechos, y más dentro de una este, ciudad. Dentro de una ciudad, dentro de un municipio, tenemos derechos mínimos, que viene un catálogo establecido en el artículo 115 constitucional, que ni siquiera es un gran catálogo, sino que son los indispensables que deben de establecerse dentro de una ciudad para que podamos tener eh, una vida digna, como es este, el alumbrado, el agua potable, el este las vías de comunicación, la seguridad el transporte público, pues todo aquel ciudadano también, si considera que no se le está cumpliendo con esos derechos mínimos, puede ejercer las acciones legales correspondientes para empujar o obligar, o que ya sea un tribunal el que determine si ha razón al reconocimiento de estos derechos dentro de una, dentro de una ciudad como es la, la, la ciudad de Guanajuato. Como ciudadanos tenemos varios mecanismos para ir empujando la pues la actividad, la actividad pública, la actividad del gobierno, para que se vaya escuchando su voz este, y se vayan a, a haciendo respetar sus derechos fundamentales. Existen procedimientos tanto en la vía administrativa, en la vía... Este, constitucional como ese juicio político, la reserva, o bien inclusive si se realiza una petición y no hay respuesta o no la hay dentro del término, no está juntada y motivada, o hay algún perjuicio este de derechos, pues inclusive hasta por, por conducto de los de los juicios de amparo. Dentro del marco de la legalidad, sí hay los mecanismos de defensa para garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos, ¿Verdad? Este en ese sentido, pues como ciudadanos, yo siempre lo digo cuando imparto clases de, de derecho y sobre todo de derecho constitucional, los ciudadanos son los que debemos de empujar a tener las autoridades que nos, que nos merecemos. Y a empujar jurídicamente hablando, ¿en, en, en dónde se van a hacer las pugnas y las reclamaciones? Pues dentro de los tribunales. Tú lo mencionabas ahí, compañeras que han presentado juicios este, porque han considerado vulneración de sus derechos. Este, comentarles que yo también en lo particular he presentado muchos juicios dentro de la presente administración por temas en donde yo considero que han existido vulneraciones en temas de predial, que ni siquiera hubo una garantía de audiencia en favor del ciudadano para hacerle incrementos injustificados en el tema de, de la incorporación del cobro de la vía pública, donde pues la vía pública por su naturaleza jurídica pues, es de todos y de uso común, y ahora resulta que nos van a cobrar por este, estacionarnos en determinado lugar, pues creo yo que también pudiera existir alguna vulneración en esos derechos. También he presentado este, juicios, tuve la oportunidad de representar a más de 700 menores de edad para solicitar este, que pudieran tener acceso a la vacuna COVID, digo aquí contra gobierno federal, pero en estricto sentido, yo también dentro de mi trabajo, dentro de los ejes, está el representar a los ciudadanos que quieran alzar su voz desde el campo jurídico. Evidentemente que como integrante del ayuntamiento, represento su voz, hago las gestiones, las exigencias y trato de encaminar las políticas públicas para que se beneficie la generalidad. Y también como este, regidor y con lo, mi perfil de abogado, con todo gusto, también he realizado esta representación jurídica en favor de todas aquellas personas que se han acercado a mí y que creen o ven en mí alguien que les pueda ayudar desde el campo de vista jurídico. También en ese sentido lo he venido trabajando. Muchas gracias, Ángel. Entonces, estás diciendo que como ciudadanos sí podemos contar contigo, Sí, claro que sí, a final de cuentas lo dijo y debo, y debo de ser congruente. Y así, créanme, créanme, digo, desafortunadamente este tipo de transmisiones se complica mucho que lleguen a las comunidades, este, pero sí llega a las colonias, a los barrios donde he caminado. Yo todos los días camino, ahora sí que este, ya estoy un poquito más negrito, pero es porque todo el día ando en el sol. Y también en las comunidades, y no voy ni ofrezco nada, ni doy nada, ni regalo nada ni digo que camino por encima del agua, lo único que voy y digo es de que yo soy un representante social, estoy a sus órdenes y lo que ustedes que quieren que haga, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Porque ese es mi trabajo, esa es mi función, representar a la ciudadanía en las exigencias sociales que se considere que van a mejorar el desarrollo dentro de nuestra ciudad. Y en ese sentido, con esa congruencia, claro, claro que yo estoy para asesorar si está dentro de mis posibilidades inclusive llevar alguna representación o brindar los apoyos por conducto del partido al cual pertenezco o con alguna gestión que yo realice inclusive con la Universidad de Guanajuato o con el bufet jurídico gratuito o donde sea, créanme que en mí van a encontrar un respaldo y un acompañamiento para las, las causas que ustedes quieran encaminar. Gracias. Carlos Arce, por favor, sí. Gracias. Bueno, este, hay muchos temas, digo, los, son temas bien importantes los que estás tocando. Eh, quiero, quiero hilar un poco sobre la oposición. Creo que es el eje temático, uno de los ejes temáticos más importantes en el desarrollo de este ayuntamiento. Por ese 9-6. Este, este 9-6 que pues puede dar la vuelta ¿eh? en cualquier momento también. Este, eso es lo bonito de que sea 9 y que sea 6. Este, pero eh, aquí, aquí el asunto es, no hay, que, no hay que dejar a un lado que ese 6 es muy valioso. Eh, en menos de un año, eh, el 14-1 que creía el alcalde que iba a ver ya se convirtió en 9-6 en cualquier momento puede tomar un giro diferente. ¿Por qué? Porque, porque la ciudadanía es muy fuerte. La ciudadanía tiene, aparte de todo, una serie de mecanismos sociales que pueden ser muy agresivos con sus malos representantes o quien, con quienes no los representen como debe de ser. Eh, eh. Porque todas estas personas pues traen una carrera política y quieren seguir haciendo una carrera política. Aquí es muy importante que desde la ciudadanía machaquemos sobre todo los votos en el ayuntamiento. Eh, yo veo con mucho interés pues prácticamente todos los, todo, todas las juntas de ayuntamiento para poder tener el análisis, ver lo que están eh, decidiendo y cómo lo están decidiendo, cómo van votando. Eso es muy importante, tener esa, esa referencia. Y cómo en cada votación se van desgastando. Porque es como una gotita sobre, de agua sobre la roca que va perforando con el tiempo. Cada votación que se gane mayoriteando es un desgaste para el partido que mayoritea. Gracias a eso, las oposiciones luego se vuelven gobierno. Ese es el mecanismo. Si tú llegas... Al momento que yo no quiero debatir con ustedes, a ver, oposición, háblenlo, diga lo que quiera, pueden patalear, pueden gritar, enójense. Está bien, vamos a votación 9-6. Se acabó. Bueno, ese se acabó. A la larga es, se acabó, pero en otro, en otro sentido. Y sí es muy importante, sobre todo, que ustedes eh, le den... La información a la ciudadanía. Nosotros hacemos lo que podemos, pero hay que estarle dando la información a la ciudadanía de cada votación de estas, sobre todo las más importantes. Ha habido votaciones muy, muy importantes, como el cederle eh, eh, las facultades a la tesorera para todos estos movimientos hacendarios y financieros que son de ustedes y que los tiene la tesorera. ¿Por qué? Por 9-6. Eh, bueno, eso es eso es bien importante y lo que hay que hacer, sobre todo ahí. Es estar encima de los regidores y los síndicos del oficialismo. Que están votando mayoritariamente sin ninguna razón atrás, simplemente porque ellos se consideran. Esto es lo más importante. Ustedes se consideran representantes de los ciudadanos y ellos se están considerando representantes del alcalde. O sea, es una visión totalmente diferente, que tiene muy poco de constitucional, por cierto, la que ven ellos. Ellos ven un tipo de monarquía en donde tienen un reyesuelo y ellos son los lacayos del reyesuelo al cual le deben su voto. Mientras que ustedes son libres. Entonces, realmente la calidad de la votación es totalmente diferente. Hay que seguir pegando y pegando ahí, pero sobre todo haciéndoles saber a los ciudadanos de las malas decisiones que se, que se están tomando y hacia dónde van estas malas decisiones. Por último, yo nada más sí me interesaría, siguiendo todas estas decisiones, que me explicaras tu voto en el caso de CIMAPAC, del nombramiento de CIMAPAC, porque ¿Votaste diferente a, como, a la, como votaron tus compañeros de la oposición? Eh, sinceramente no entendí ese voto, no, no, no entendí cómo, cómo, cómo se manejó ese voto, por qué la diferenciación en ese voto para la elección de los consejeros de Simapaja. Gracias, Ángel. Claro que sí, Carlos. Este, con, con todo gusto, nada más antes de, de contestar, sí precisar de... Que sí tenemos la responsabilidad de informar a, a, a los ciudadanos los temas que se están debatiendo. Desafortunadamente, también otro de los vicios en los que nos encontramos actualmente es de que el ayuntamiento es un ayuntamiento cerrado. No puede ser que se considere una sesión pública, aquella que se transmita vía internet y que no se permita hablar a los ciudadanos. Punto número uno o dos, aquella que sea presencial y que no se transmite vía redes sociales cuando vemos que ya es uno de los medios de comunicación este, más, este, pues, más, con mayor trascendencia y que puedan llegar a los ciudadanos. Digo, tenemos que buscar la transparencia, tenemos que buscar la información, tenemos que buscar que nuestros ciudadanos tengan conocimiento de lo que está pasando en Guanajuato y el de cómo se está decidiendo. Siempre he pugnado por eso y seguiré pugnando. Este, y de lo que me preguntas... Del, del sentido de mi voto en el tema de CIMAPAG aquí el tema de CIMAPAG desde mi punto de vista yo desde el inicio de la emisión de la convocatoria la voté en contra la voté en contra porque consideré que este, pues no estaban bien claros, bien establecidos los parámetros de decisión en aquellos compañeros aspirantes que fueran ser electos como consejeros. Nunca vi un ABC de cuáles iban a ser los parámetros de deliberación para la para poder determinar entre un compañero u otro compañero aspirante. El proceso siguió avanzando y los requisitos legales pues la verdad ninguna complicación tienen de cumplirse eran este requisitos básicos como la residencia, alguna profesión, bueno, inclusive en la preparatoria, este, sin demeritar los cargos que se represente, pero eran requisitos mínimos. Entonces, llegamos al supuesto en donde desde la mesa de trabajo en donde se estuvieron analizando todos los expedientes de los aspirantes, pues prácticamente todos los aspirantes con excepción de uno o dos compañeros que inclusive desde mi punto de vista se hizo una mala interpretación de los documentos que presentaron. este, pues cumplían con esos requisitos de legalidad. Entonces, tu servidor, de manera objetiva y en respeto de los derechos de todos estos 33 compañeros, pues yo no encontré nada objetivo para determinar entre uno u otro. ¿Por qué? Porque afortunadamente tuve la oportunidad de no platicar con solamente uno de los aspirantes, platiqué con muchísimos aspirantes y la verdad, vi perfiles muy importantes. Mm que en lo personal, inclusive hasta me dejaron este, conocimientos nuevos y, y, y mucho expertise en, en, en el tema, como la compañera Carla Piñón, que aquí, que aquí está, eh, que yo considero un, un, un gran perfil para que pudiera estar dentro, dentro del consejo. Entonces, este, pues había más perfiles pero no se decidió qué es lo que se estaba buscando dentro del consejo. Si el reglamento nos habla de un abogado, un contador y, y personas técnicas, pero tenemos un cúmulo de 30 personas. El reglamento no establece más que los expedientes que se hayan aprobado suban al ayuntamiento y el ayuntamiento decida. Pero ahí mismo en la sesión se argumentó y se dijo que cuál iba a ser el mecanismo de decisión y tampoco se argumentó. Entonces, pues no teníamos cómo fundar y motivar. Estamos en presencia de una facultad discrecional del ayuntamiento, sí, pero no porque sea discrecional, no significa que deba de ser arbitraria, sino que tiene que estar fundada y motivada, cuestión que yo nunca vi. Entonces, yo en respeto del derecho de los 30, inclusive a mí me criticaron mucho y no se entendió mi sentido del voto porque yo voté diferente a todos los demás, yo dije, el, no hay ningún fundamento en donde me diga que vote nada más por cinco yo voto por todos y ese fue el sentido de mi voto este, que ahí mencionan que este, se benefician o se, o se vieron intereses del, del alcalde a ver, los intereses de la administración y como tú lo mencionaste, Carlos el oficialismo está bien estructurado para que la decisión quede, quede de manera arbitraria yo aquí lo que traté de hacer ver con mi sentido del voto es de que hubo una resolución, hubo un acuerdo del ayuntamiento y que se decidió sin fundar y motivar la integración de cinco compañeros dentro del consejo. Yo no tengo los elementos para determinar o para mencionar si estos compañeros este, no eran los adecuados, pero tampoco tenía elementos para desvirtuar los compañeros que no fueron elegidos del por qué no serían ellos los, los adecuados yo aquí a mi día a contrario censo si le preguntamos a alguno de los compañeros miembros del integrantes del ayuntamiento en base a qué decidió por cinco personas pues sí nos pondríamos en un ejercicio muy muy este pues muy interesante en base a qué decidieron a cinco personas en qué era su amigo en base a que creían pero nada objetivo creían que tenía el mejor perfil en base a que era del sector organización al que ellos pertenecen, o sea, mientras no hayan estado las las las reglas claras, pues no teníamos el cómo decidir por cinco. En ese sentido, yo, de verdad, en respeto del derecho de todos los demás, y al no contar con elementos subjetivos y al no haber impedimento legal, bueno, así lo consideré yo, voté por los 30 compañeros. Muy bien. Bueno, yo algo que quiero, eh, perdón, pero Carla, sí, Carla está pidiendo la palabra. Sí, este, bueno, ya, ya dijiste cosas muy interesantes, Ángel. Eh, primero, cuando empezó tu, tu intervención aquí en el observatorio, dijiste que ibas a velar por los intereses de los ciudadanos, ¿no? Y por lo mejor para los guanajuatenses. Entonces, si tú en ese momento, y no es reclamo, ¿eh? Si tú en ese momento, simplemente quiero entender la manera de cómo tomas las decisiones. Si tú en ese momento sabías, y tú lo, tú lo acabas de decir, había perfiles muy buenos, ¿no? Si tú estabas viendo y desde antes ya sabías cómo está este 9-6, y sabes que va a ser en prejuicio de los guanajuatenses, ¿por qué continuar a, a, a beneficiarlos? Porque fue un beneficio para ellos. O sea, al final del día, dos personas, por lo menos, estuvieron ahí por tu voto, gracias a tu voto. Esa es una parte. Por otra parte, efectivamente no hubo criterios de evaluación. En ningún momento a los que participamos, a los aspirantes, se nos dijo ningún criterio. Sin embargo, regidora, por ejemplo, Paloma, eh, ella, ella habló por qué, por qué ella estaba sugiriendo a las personas que sugirió, ¿no? por las que votó. De igual manera Patricia, Patricia dijo también por los conocimientos, igual de igual manera Estefanía, entonces yo entiendo de alguna manera la parte donde dices que no hay criterio, pero me, me mueve un poco esto de, dices por un lado quiero lo mejor para los guanajuatenses, pero cuando tienes la oportunidad de hacerlo, haces lo contrario. Entonces es, es, es algo como un poco contradictorio, ¿sí me explico? Y entiendo la presión y entiendo el momento y estuvimos ahí, fue muy intenso, Lolita estuvo también con nosotros y de verdad entiendo y no es ningún reclamo, pero sí es, sí es algo que me, que me pone a, a, a pensar mucho, ¿sabes? O sea, dices, podemos contar contigo, pero eh, ojalá que en las futuras ocasiones, Ángel, no sea nada más de palabra que sea de acción y que en el momento de llevar las cosas al ayuntamiento y, a, y en, en el pleno, de verdad se vean las acciones ahí reflejadas de lo que nos dices y de las cosas tan bonitas que nos hablas. Era lo que te quería comentar. Gracias. Sí, Carla, cl cl claro que sí. Mira, todo tiene una explicación. Yo al momento de la votación iba llevando mis cuentas. Primer punto, eh, este, la determinación la iban a tomar con ocho votos. Este, con el voto que yo di generalizado, entraron dos de los compañeros que están ahí en el, en, el, en el Consejo con ocho votos. Y los que más se acercaban, que este, bien recuerdo eras tú y la compañera Carla Nogues tenían seis votos. Si yo hubiera votado por otras cinco personas, incluyendo, digo, reconociendo tu perfil, hubiéramos quedado siete y siete. Entonces, en ese sentido quedábamos a una decisión por mayoría. ¿Yo por qué lo hice? Uno, porque considero que el votar en este sentido dejo la, la la raíz este sembrada en donde sigo con la este, congruencia de que el procedimiento estuvo mal. Voté en contra la convocatoria, este voté en contra la mesa de trabajo, la compañera Celia Carolina presentó un recurso y Hice que se, que se suspendiera la sesión para que se repusiera el procedimiento. Entonces, yo votar por cinco era meterme en el mismo esquema de que uno ya no cambiaría el sentido de la votación, porque los que quedaron con seis llegarían a siete en el mejor de los supuestos. Nos iríamos a la mayoría, a la votación por mayoría del ayuntamiento y nos iban a aplicar el famoso seis. Y entonces, yo lo que decidí fue: pues mejor me sigo con la congruencia de votar por todos para demostrar de que el procedimiento trae vicios de fondo esa fue mi razón digo a lo mejor este desafortunadamente ahí como tú mencionas en, en el contexto de la sesión pues no se puede dar esta explicación en ese sentido pero qué bueno que se me da ahorita aquí la la oportunidad pero siempre lo hago con alguna deliberación de el buscando un equilibrio entre lo que va a suceder va a quedar y lo que se pudiera hacer ya en, en determinado momento y digo este, tengo entendido que ahí algunos compañeros presentaron impugnación, hay que ver el resultado de los mismos, este, pero yo bajo esa, bajo esa línea lo, lo manejé, Carla. Es que, es que sabes que Ángel, ahí que, digo, te lo digo con toda confianza, sí quedó eh, el sabor de que había habido una negociación y que fue un, una estrategia más o menos bien urdida para que Quitándole un voto a la oposición, que sería tu voto, porque finalmente la oposición perdió tu voto. Este, entiendo lo que nos, no, tu explicación. Ahí está. Este, eso les permitió, pues prácticamente, sacar a los otros dos que, que necesitaban. Entonces, ese es el asunto, y por eso te lo pregunté, porque, porque yo he ido incluso a algunas. A, a, a, a algunos chismes que no los voy a traer aquí al, al, a la plática en relación a ese voto pero, pero sí era necesario una explicación porque el sabor que dejó no fue, no fue claro pues no, no, no, no. se prestó a, muchos, a muchas interpretaciones y bueno qué, qué, qué bueno que estés explicando tu, tu perspectiva, yo no la comparto ¿eh? pero, pero la respeto, por supuesto. Sí, muy, muchas gracias, Carlos. Y sí, digo, desafortunadamente, es, es parte del, del estar en, en la toma de decisiones. Digo, algunas entienden, algunas alcanzan a generar el impacto. El tiempo dirá si, si este, la manera en el sentido del voto tuvo alguna repercusión o no. Digo, me refiero a las consecuencias jurídicas que esto pudiera traer. Yo doy y agradezco la oportunidad de que se me permita explicar, sí también evidentemente que resentiese sin sabor y esa queja ciudadana del por qué votaste, o sea, claro y consciente estoy de ello, este, sí sí he venido explicando de que pues fue en, en el análisis jurídico que yo realicé, desafortunadamente, y también está de sabios decirlo, a lo mejor no salió al 100% como yo lo pensaba, o no se entendió, o no repercutió, de momento yo espero y que en determinado momento sí repercuta y poder salir y decir, ya ven por qué les dije que voté así, pero bueno, eso el tiempo no lo, no, ojalá y nos dé la razón en ese sentido. Vamos a dar la palabra a Lorita, por favor. Gracias. Buenos días, licenciado Ángel Araujo Betanzos. Gracias por participar eh, eh, con nosotros en esta en esta sesión de observatorio. A mis compañeros también, muy buenos días, con cariño los saludo. Y a la gente que nos siguen y nos escuchan por Facebook, Facebook Live eh, cada sábado en la transmisión que hacemos. Licenciado Ángel, bueno, ya que estás con la apertura de escuchar y contestar las preguntas de nosotros los integrantes de este observatorio, eh, que creo que creo y así lo considero que somos una voz del pueblo eh, yo como ciudadana también me indigna la forma de conducirse de este gobierno municipal y hablo no, no exclusivamente de ti hablo de todo el ayuntamiento hay sus excepciones eh, mi pregunta ya la hizo Carlos se me adelantó era también porque habías votado a favor de todos los que participaron en, en esta convocatoria que a final de cuentas ya nos dimos nos percatamos, no somos tontos ni nos chupamos el dedo, ya los ciudadanos que fue una gran simulación, ¿sí? lo podemos llamar la gran estafa, porque ya desde antes habían salido los nombres que iban a quedar, ya se sabía quién iba a ser el presidente, y efectivamente así fue yo lo que te quiero preguntar, como te digo que qué bueno que estás con la apertura, ¿has recibido petición por parte del presidente municipal, porque sabemos que así se las gasta, ¿has recibido algún beneficio te ha ofrecido algo para algún voto. Digo, ya que estamos este, con esta apertura y que estás hablando con claridad y que creo que este, es parte, parte de, de lo que el pueblo necesita saber, si realmente, este, porque a veces confundimos, o no confundimos, sino nos confunden a veces las situaciones de, lo, de la votación que hay en el ayuntamiento. Eh, este... Pues me da mucha, mucho gusto este, verte por este medio y espero poder que contestes con toda sinceridad este, esta pregunta. Sí, claro, claro que sí, Lolita. Este, muchas gracias. Mira, lo, lo digo con toda sinceridad y, y, y las cosas como son. No he recibido este, ahí un ofrecimiento por parte del, del presidente municipal eh, en el sentido de, del cual se vaya a hacer un intercambio por, por el sentido de, de un voto. Creo yo que, digo, atiende mucho al, al grado con, de confianza con el que el presidente municipal se desenvuelve en la toma de decisiones dentro del ayuntamiento. Lo hemos venido comentando aquí el famoso 96 lo dijo bien Carlos Arce, o sea, de que él ya sabe que nos va a ganar las votaciones. Entonces, ni siquiera necesita desgastarse en mandarnos llamar, por lo menos a mí en lo personal, de este, para decirme el, el, el sentido de, de un voto no no. Este, y esto, digo, para tranquilidad personal y evitarme un, una controversia de, de que se me esté presionando en ese sentido, pues yo agradezco que así se estén dando las, las cosas y, y que no, no haya tenido ahí por parte del, del presidente municipal este, alguna propuesta en este sentido. No hay que confundirnos en el hecho de que Sí ha habido temas en donde, pues, se tratan de dialogar para ir socializando el, el, el, el cómo viene el tema y el cómo se puede ir trabajando, pero sin influir en el sentido de la votación. Eso sí lo digo con toda responsabilidad. En, en lo personal, yo no he sido presionado para, para votar en determinado sentido. No, creo que al igual que otros compañeros de, de la oposición, este, digo, sí he visto que ha habido denuncias por parte de algunas compañeras de la oposición en donde se han sentido amedrentadas o hostigadas para emitir el voto en determinado sentido, pero no ha sido con todos y creo yo que atiende mucho al perfil de los demás compañeros, porque habemos unos a lo mejor en donde pues vamos a actuar desde mi punto de vista, desde el campo de vista jurídico, va a haber otros donde van a echar toda la caballería social y hacer público estos ofrecimientos, creo que se ha manejado con mucha cautela en ese sentido, lo digo con toda sinceridad, con toda responsabilidad, desde mi punto de vista yo no he recibido hostigamiento en ese sentido. Sería muy irresponsable de mi parte hacer manifestación en, en sentido contrario. Más bien, al contrario, yo sí. he realizado este acercamientos al presidente municipal para que se termine este oficialismo y les dé libertad a los demás compañeros para que las decisiones salgan a como la ciudadanía espera que, que se decidan. Yo sí he pugnado, yo sí me acerco y le digo, vamos a sacarlo a, a, a como se determine, sin ejercer cualquier tipo de línea partidista o, o, o cualquier otra circunstancia, sino que se vean en realidad los intereses de la ciudadanía. En ese sentido, yo también lo debo decir, yo sí me acerco, pugno y pido libertad dentro del ayuntamiento, ¿eh? Y por supuesto que no te hace caso, ¿verdad? Digo, este, de momento no, yo espero que, que las condiciones se vayan generando, lo dijo Carles, Carlos Arce, hace 96 se puede golpear, y eso es lo, lo bonito de que a final de cuentas las cosas van a ir avanzando, las cosas políticamente se van a ir cerrando, cerrando, y cada quien tiene que ver por los intereses que realmente representa, porque si no van a perder credibilidad. Bueno, te lo digo porque el, el, la semana antepasada estuvo Carlos Chávez y él había comentado acerca de un cabildeo. Sabemos de hace mucho la gente que, que nos interesa cómo se está gobernando en nuestra ciudad en este caso hablo por mí que siempre ha existido el cabildeo sí. pero había en, en algunas ocasiones había debate sí. y en esta ocasión se ve que no hay no hay ese tipo de apertura y debate entonces Carlos Arce dice no, pues nosotros nos ponemos de acuerdo desde antes y entonces ellos saben qué es lo que van a votar a favor y eso me parece de lo más este una aberración total porque no tienen este no se les ve que tengan a lo mejor no, tienen sesos o qué o sea ahí el que manda es es el que el, el presidente que tampoco los tiene eh, ah. pero que es ocurrencia y, y entonces los demás dice preparados porque hay gente preparada y hablo, hablo de un Carlos Chávez que tiene una profesión, pero no por eso voy a demeritar al que no la tenga, ¿verdad? Pero sí se pueden ir preparando. Tú lo dijiste al principio, el llegar a ocupar un puesto de esta magnitud, de un honorable ayuntamiento, ¿sí? Lo mismo es estudiar cuáles son las responsabilidades y cuál es la ley municipal para que tú puedas ejercer a la, a, por lo menos el mínimo, ¿sí? Si no te alcanza más tu tatema, para el máximo, bueno, pues por lo menos el mínimo de lo que tienes que realizar dentro de la administración municipal, de, digo, del ayuntamiento municipal. Y, y, y se ve claramente, Ángel, que muchas de estas personas nada más levantan la mano, porque ya lo dijo Carlos Chávez hace dos semanas, es lo que se acuerda atrás de bambalinas, en el cabildeo que hace con ellos. Era por eso mi pregunta, Ángel, si a ti también te incluían en el cabildeo. Sí, no, mira, y te lo digo, a ver, para empezar, creo que inclusive hasta se, se confunde el mismo tema de, de, de, del cabildear, que es dar a conocer y llegar a un consenso, a un consenso este, que es distinto a dar línea. eh este, Inclusive las sesiones previas a las sesiones formales, tanto ordinarias como extraordinarias del ayuntamiento, pues vienen reguladas en el reglamento del propio ayuntamiento en donde pudiera darse una sesión previa y esto es bueno porque entre más se conozcan los temas este mayor tiempo de decisión y de buena toma de, de decisiones se, se puede tener yo también he, pugnado, he presentado puntos de acuerdo en el sentido en donde la información que se va a subir a las sesiones del ayuntamiento se nos comparta con mayor anticipación no necesariamente ajustarnos a los extremos legales de 24 horas, porque luego mandan carpetas de mil, dos mil documentos, y digo, este, pues a mí me gusta leer y, y tengo ahí la experiencia de, de, la, de la maestría y de, y, y de los estudios que he realizado, pero yo sí me he dado cuenta que muchos temas ni siquiera se llegan al conocimiento que se requeriría por la prontitud de los temas. Entonces, una sesión previa ayudaría para dar a conocer. Eso sería la bondad del de hacer estos acercamientos previos. Yo sí diferenciaría del, del tema de dar línea, o sea, no el tanto de que ya llegamos a una sesión con, con la decisión que vamos a tomar colegiada. Pues creo que, lo digo con todo respeto, pero pues estamos convirtiendo el ayuntamiento en un circo para la ciudadanía. O sea, ya el que... Porque los ciudadanos lo que quieren es de que nosotros ahí argumentemos, nos quieren escuchar, quieren recuperar la credibilidad, quieren ver qué opino yo de un tema, a lo mejor como en el pasado, me puedo equivocar, pero tengo mis argumentos del por qué lo determino en ese sentido. Eso es lo que la ciudadanía quiere, la ciudadanía no quiere a alguien de que yo vaya ahí y... O sea, que me quede mudo... Este, yo no creo que ese haya sido el ángel Araujo por el cual la ciudadanía haya apoyado este, para que esté donde, donde estoy y, y pues digo hay que diferenciar entre cabildear y dar, dar línea este, siempre el dar línea pues quita libertad y debemos de pugnar por ejercer ese gran derecho que es la libertad y más la de expresión y más la de deliberación dentro de un cuerpo colegiado que para eso estamos Gracias. Este, Gracias. Ángel, yo quería, yo, yo, Ángel, yo quería comentar sobre lo que estás diciendo, que de, que de repente les dan asuntos donde hay mucho que leer y no hay tiempo para hacerlo y mucho menos de reflexión para poder tomar decisiones. ¿No crees que eso tiene que ver también con que no hay dentro de la vida institucional del Ayuntamiento de Guanajuato la costumbre de hacer las cosas con planeación es decir, si hubiera un plan de gobierno habría una agenda, si habría una agenda sabríamos qué teníamos que saber en los próximos días o buscar eh, gentes expertos que nos asesoraran pero hay muchas ocurrencias o al menos es mi perspectiva de, como yo la veo como ciudadano que, se, que hay muchas cosas que inventan, o sea, cosas, el ayuntamiento debe solucionar, sí, problemas emergentes, pero la mayoría no deben ser emergentes, la mayoría deben ser plan de trabajo del gobierno para llegar de un punto a otro, ¿O, o ¿cómo ves eso? Sí, yo, yo, yo comparto la visión, a ver, no se puede este, tener un gobierno sin una planeación en donde se establezcan con claridad los objetivos y la formulación de estrategias que permitan alcanzar dichos objetivos. Y lo voy a decir de, de, de, de, con toda sinceridad. Sí. No, para mí no es planear, establecer un cuadernillo en donde se diga este, cuáles son los ejes o en base a qué se va a trabajar si no se dice el qué y el cómo y el cuándo para que se materialicen. Este, luego por ahí tenemos planes de todo tipo pero sin materializarse qué plan de seguridad qué plan de desarrollo pero no hay ninguna materialización o sea es pura retórica es puro hablar bonito es puro decir la seguridad es importante para todos los guanajuatos la vamos a combatir cómo a qué horas y en dónde que ya bajó la percepción de inseguridad cómo a qué horas y en dónde porque yo me sigo parando en las comunidades y la gente me sigue diciendo que no hay ni un rondín de un policía ¿Verdad? Yo me sigo parando en los callejones y la gente me sigue diciendo que están inseguros, que tienen miedo de salir. Y si hacemos un parámetro en el sentido de que vamos a ser la ciudad este, más segura del estado de Guanajuato, pues para mí ese ni siquiera sería un buen parámetro, porque nos vivimos no, no. en el estado más inseguro. ¿verdad? <risa> ¿verdad? Creo que desde ahí, desde la medición, estamos mal. Entonces, este, en ese sentido, pues hay que planear, pero hay que planear no nada más quedándonos en el qué sino irnos también en el cómo y en el cuándo para poder avanzar este, y en base a eso ir, ir, ir, ir realizando las, las estrategias de, del desarrollo dentro de la administración, porque, a ver, no lo voy a decir yo, lo dicen las propias sesiones del ayuntamiento, hemos tenido cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve sesiones en donde estamos modificando el presupuesto para reorganizar lo que se va a hacer dentro de la administración. Esto no es más que el resultado y la imagen de una falta de planeación sale Entonces, este, ahí están los resultados, y en ese sentido, el ir parchando de para acá para allá, pues estamos, como coloquialmente se dice, actuando sobre bomberazos, y creo que una ciudad no se debe de gobernar en ese sentido, sino que debemos de tener una estructura, una maqueta, y sobre esa ir, ir proyectando, ir, ir creciendo. Sí, Carla, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo tengo unas preguntas Ángel, Este, veo que tú estás como vocal en todas las comisiones, no tienes ninguna presidencia, no tienes ninguna secretaría, estás como vocal uno en desarrollo urbano, ordenamiento ecológico territorial y planeación, pero nunca te he visto en una mesa de trabajo, por ejemplo, de para la creación y elaboración de estos planes que tanto sabemos que son tan necesarios para poder reestructurar la, la ciudad, y las dinámicas socioterritoriales -socio de Guanajuato, ¿no? nunca te he visto en una mesa de trabajo de todas las que he asistido y creo que sería importante que estuvieras, en cuanto a, eres vocal uno de derechos humanos, no sé si te gustaría platicarnos un poco qué has hecho dentro de esta comisión o qué te han dejado hacer, porque pues sabemos que también ahí hay una, una carga muy importante de, de, de la bancada del PAN, Estás en la, eh, como vocal 1 en administración interna. Estás como vocal 2 en turismo. Me gustaría que nos platicaras un poco también tu postura acerca de, de cómo se ha manejado la cuestión del turismo de, desde la comisión. Eh, lo del Callejón del Beso, por ejemplo, la Rueda de la Fortuna, todos estos festivales inventados que tenemos cada fin de semana en Guanajuato. Y veo que también estás como vocal 2 en medio ambiente. Me gustaría que me platicaras en ese, en ese sentido. ¿Por qué no hay un reglamento de medio ambiente y por qué no se ha promovido? Gracias. Sí, claro que sí, Carla. Sin duda, excelentes este, preguntas. La, la primera de ellas, muy contundente, de por qué no he estado dentro de las mesas de trabajo que se han desarrollado en la Comisión de Desarrollo Urbano para la realización del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de nuestro municipio, que no es cosa menor. Aquí comentarles y darles a conocer de que dentro de la comisión en donde se aprobó mandar a realizar la elaboración del, del proyecto con el cual inicia este, la construcción de este plan de ordenamiento ecológico territorial. Yo propuse varias cosas y se plasmaron dentro de la comisión y cosas que no he visto. Uno, que haya participación este, de la ciudadanía, pero una participación real no una simulación. Este, dos, que haya participación de las asociaciones de expertos. Y tres, que haya participación de instituciones públicas o privadas, pero objetivas. Yo lo que estoy viendo que están haciendo es de que nada más se está dando vuelta a lo que ya se tenía. Yo inclusive les voy a decir, prácticamente podemos hacer el ejercicio del que se presentó en la administración pasada de ese plan con el que nos vayan a presentar y van a cambiar terminología. ¿eh? Entonces, mientras yo no vea un trabajo real en donde este, se construya con, con objetividad, pues veo que difícilmente se va a avanzar y el resultado va a quedar lo mismo. O sea, tenemos que en estas mesas de trabajo sí escuchar a la ciudadanía, o sea, la ciudadanía me ha dicho, pues es que nosotros hacemos manifestaciones y no nos, no nos este, dan anotación, no se establecen, no nada, pues prácticamente yo ese tipo de trabajo sí no, no lo comparto, es la línea que vengo manejando en lo que no comparto, pues prefiero seguir trabajando con los ejes que yo encamino y que es del lado de la ciudadanía, en ese sentido, en esto de la del desarrollo urbano, creo yo que ahí falta ser un poquito más este, responsables y objetivos y dar participación para que sea un resultado científico y no un resultado de intereses particulares. Qué bonito que este tipo de conversatorios se graban y se, y, y se guardan para que cuando se presente, ojalá estemos llegando a otro resultado y yo pueda decir: Miren, excelente trabajo que se realizó. Y este, vamos para adelante. Hay que trabajar mucho en eso. Yo he, he estado dentro de la misma comisión pugnando para que se den este tipo de acercamientos y participaciones generalizadas en busca de, de los intereses generales y, y no de ciertos sectores. Es un tema muy complicado que de entrada pues debemos de, de, de estar ahí de, de la mano. Yo me refiero a participación ciudadana, no de que tengamos unas mesas de trabajo con el copladen en donde sean puros cuates. Eso para mí ya no es participación ciudadana. Entonces, desde ahí digo yo, pues me vuelvo a meter en donde me van a mayoritear pero ahora no nueve a uno, sino 20 a uno. Entonces, este, pues pequeños grandes detalles en donde... Desde la integración del COPLADEN, tuvimos una sesión en donde pugnamos porque ingresaran en la Junta de Gobierno del, de, del Instituto de Planeación dos de nuestras compañeras regidoras de oposición, se lograron integrar. De todas maneras, o sea, hemos ido trabajando desde el sector de que nuestra voz y la representación que traemos se escuche. Y ese es el sentido de, del por qué yo no he presentado de momento, porque no se han dado las observaciones y no se han tomado en cuenta las peticiones que yo realicé y en ese sentido pues si van a simular en donde dicen ciudadano y mandan a hablar a 10 personas que les levanten la mano este pues digo no no no no vería mayor mayor este impacto pero claro que sí. estoy pendiente del tema y, y este y estamos revisando de manera contundente pues para cuando haya la sesión de de, de la comisión hacer las observaciones y levantar la voz en, en, en manos de la, de, la, de la ciudadanía lo que estoy haciendo para que quede contestada de manera muy puntual este, la pregunta mientras trabajan con su grupo de participación ciudadana dentro de un en, en, en, este y el Instituto de Planeación yo me estoy acercando a, a, a, a realmente escuchar la, la realidad de la ciudadanía de realmente escuchar lo que dicen en las comunidades, de que les quieren cambiar el uso de suelo, quiénes serían los perjudicados, si se les van a respetar sus derechos o no, de cuál sería el impacto ambiental, de si hay zonas de conservación ecológica, de si se tiene que hacer un área de declaración de, de área natural protegida. O sea, yo trabajo, o sea, no estoy sin trabajar, pero yo estoy escuchando la realidad. No me gusta tanto estar trabajando en el sentido de lo que ya pueda estar y que ya sepa el resultado como ciudadano. Si ya sé el resultado de que van a meter una votación de, de, del, del Consejo del, del COPLADEN, pues ya sé que la van a ganar. Y ya eso no me va a dar un reflejo real de lo que está ocurriendo. Dentro de las demás, como... Del, dentro yo, de las ah, demás perdón, ¿sí? yo, yo sí quería, bueno, eh, no sé, voy a ser un poco incisiva en esto, pero yo o sea, sí concuerdo en varios puntos contigo. Sí veo que los mecanismos de participación que se están llevando a cabo en estas mesas de trabajo no son los más acertados, ni son inclusivos, ni son para todos. Eh, sí concuerdo en que está elegida la gente que va y que los que queremos realmente hacer un cambio tenemos que estar investigando cuándo son las mesas, a qué hora y dónde, porque es muy difícil que, que, que nos hagan llegar la información a los que de veras queremos hacer un cambio tanto de la parte del implante de Copladen, pero pues también de tu parte, porque no hay socialización de tu parte. O sea, tú me estás diciendo que estás trabajando en un montón de cosas, pero yo no me he dado cuenta de eso y tampoco nos has incluido como ciudadanos. Entonces, bueno, pues ahí las dos partes están fallando. No, creo que ahí necesitaríamos eh, o necesitarías tú, que, que eres este, la figura o el servidor público, socializar más estos trabajos que estás haciendo e incluirnos, hacer lo que lo que no está haciendo bien el IMPLAN y que tú crees que estás haciendo bien, pues bueno, incluyenos también a la sociedad, porque en esas mesas de trabajo varios de mis compañeros hemos estado y vemos muy poca representatividad de, de los regidores. O sea, realmente quien está ahí a veces es Carlos Chávez eh, y de las regidoras que yo he visto es a la, a la regidora Patricia y a Paloma. Y de ahí, parale de contar, yo no he visto en ninguna otra mesa, en ninguna, ni en el programa municipal, este, ni en el, en el programa de desarrollo urbano, ni en el del programa de, eh, de ordenamiento ecológico territorial. Solamente he visto a Carlos Chávez, que es el que trae la batuta de todo esto, eh, de toda esta simulación, como bien lo acabas de decir, eh, a Paloma, porque está interesada, y a Patricia, porque también le interesa, y, y no he visto a nadie más, creo que sí falta... Que, porque hay gente como yo, como Lolita, como otros de mis compañeros que asistimos y que realmente nos interesa cambiar las cosas, pero no podemos solos, no podemos nada más con estas simulaciones de las que nos hablas, ¿no? Entonces, sí, sí te pediría más socialización y que también nos incluyas, porque si no, caes en el mismo error de, de ellos. Sí, sí, claro que sí, Carla, con, con, con todo gusto. Este, inclusive, digo, lo bonito de platicar y ponernos de acuerdo es ver cómo se está este, observando este, pues lo que uno viene trabajando y el por qué lo trabaja por parte de, de la ciudadanía. En este caso, ustedes como un observatorio ciudadano, este, el cómo se está ahí visualizando este tipo de actividades. Nada más comentarte, este, pues también no he ido porque no me han invitado, pero digo, no es justificación. Podría hacerlo ahí como con contacto con las compañeras de... De, a mí tampoco de, me han invitado y si sí voy y, y es lo que te iba a decir ponerme ahí en contacto contigo para que por tu contacto ahí cuando te enteres este, podamos acudir, no me han invitado desafortunadamente fíjate nada más la, la gravedad del, del, del tema de que yo este, como integrante del ayuntamiento ni siquiera se ha invitado a estas mesas de trabajo pero te prometo que voy a tener este, y le prometo a la ciudadanía que voy a tener más acercamiento para estar más ahí de la mano y que actividades que yo realice en cuanto al tema también con todo gusto los voy a los voy, a, los voy a invitar, pero y sobre creo que... Todo, y sobre todo porque estás en la comisión, Ángel. O uh -huh. sea, creo que es algo que tú deberías de saber. Este, ¿Cuándo se llevan a cabo las mesas de trabajo? ¿Qué actividades se van a hacer? ¿Qué es lo que se está llevando a cabo? O sea, no puedes decir, no me han invitado porque estás dentro de la comisión y se supone que esa comisión es la que está organizando todas estas cosas. Entonces, ahí sí, perdón, pero no, no puede ser... Este, no puedes omitir esa parte, entonces sí más atención a eso, porque como te digo, no soy la única, vemos más ciudadanos que también no estamos de acuerdo con los procesos participativos que se están llevando a cabo, que es más, que es más a manera de, de manipulación que de participación, para, para decir, ah, porque te platico aquí en corto, para el programa de gobierno nos hicieron ir a mesas de trabajo, estuvimos... Carlos, no recuerdo, creo que también estuvo Piri, estuvo Guillermo, estuvo, eh, estuve yo, estuvieron varias organizaciones y nos y si, hicimos ahí los talleres y todo, y un día nos, eh, ahí sí nos invitaron, nos mandaron llamar cuando ya habían publicado el programa, en el cual no estábamos de acuerdo, en el cual nunca pasó por un diagnóstico, nunca pasó por estrategias, nunca pasó por metas, nunca pasó por nada, incluso hubo una organización civil de Citlali, Tobar de los Colibris, que ellos hicieron un programa de gobierno alternativo y se los echaron así, les valió gorro, ¿no? Entonces, para que veas las grandes simulaciones que hay, creo que en eso estamos estamos en el mismo sentido. Sin embargo, si hace más falta, pues más involucramiento a tu parte, digo, estás en la comisión, pues tal vez buscar a las personas adecuadas. Estaban los ecologistas también trabajando ahí y de repente nada más llegan y nos, y nos presentan un programa errático, un programa a modo, digo, fue un insulto para todos y, y, y aunque en el periódico los, los periodistas que están comprados dijeron que, ay, sí, se, se hizo el programa de gobierno y se presentó, todos los ciudadanos lo rechazamos porque sabíamos que estaba amañado sabíamos que no era lo que, las, lo que las observaciones que nosotros habíamos dejado en las mesas de trabajo, entonces pues nada más eso no que, que tengas más cuidado y más atención en esta comisión por favor, gracias Sí, claro que sí Carla, muchísimas gracias de verdad te agradezco ahí tu, tu comentario yo le estaba dando otro enfoque pero a ver, eso es la parte de saber escuchar, el que podamos ir caminando bajo, bajo tener esa, esa virtud diría mi mamá de, de escuchar y, y enderezar de verdad que te lo agradezco muchísimo. Soy una persona que me gusta este, ser muy humilde en ese aspecto y escuchar lo, lo que se me aconseja y sobre todo cuando es para bien de los guanajuatenses y de, y, de, y de nuestro guanajuato. Con todo gusto así lo voy a hacer, Carla. Y Carlos Arce, por favor. Gracias. A ver, Ángel, eh, tu, tu regiduría es muy importante porque tú ya estuviste... Eh, durante la, el trienio de, de Edgar Castro como, como director jurídico, si bien recuerdo. Entonces, es muy importante tu desempeño en el, en, como regidor en el ayuntamiento, porque la verdad es que lo superas con mucho, sobre todo porque tienen muy malos abogados ahí. O, o se dicen abogados, no sé. Pero entonces sí es muy importante lo que tienes que hacer. Entonces, desde este punto de vista, es bien importante, sobre todo tu reflexión jurídica en el ayuntamiento, que normalmente está hecho un desbarajuste en todo esto. Eh, a ver, eh, del 9-6 nada más sí quisiera recalcarte de que esos votos de los 9 son muy costosos porque los van desgastando muy rápido y sobre todo porque la ciudadanía los puede hacer pedazos. Es muy fácil, hay que despistar su carrera política. Ellos quieren seguir haciendo política. Bueno, pues el castigo por actuar mal, por no debatir, por no razonar, por estar nada más sujetos a un designio, eh, es, desp es despistarle su carrera política, que ya no sigan siendo políticos. Ese tipo de personas no los queremos, no sirven para nada. Al contrario, sirven para lo malo, no para lo bueno. Entonces hay que despistarle su carrera política. Y hay hay varias, varias personas ahí que pues nada más dependen del alcalde y pues ni a carrera política llegan. Pero hay tres o cuatro que sí aspiran otras cosas. Bueno, esos tienen que pagar todavía más caro. Y lo deben de saber que así va a actuar la ciudadanía y la narrativa eh, de todo lo que está pasando en el ayuntamiento les va a cobrar cada uno de estos votos. Paso nada más rápidamente a tres preguntas que son muy importantes y que está preguntando las personas que hacen comentarios. Uno, Mumo, ¿cuál es tu opinión sobre el asunto del Mumo? Dos, Callejón del Beso, que ya lo había preguntado. ¿Cuál es tu opinión sobre el asunto de, este, del, del, del Callejón del Beso? Y tres, algo que anda por ahí olvidado, que es la cuestión de las cableras, que nos, según esto pues le deben al ayuntamiento 200 millones de pesos. Este, pues ya con eso resolverían en gran parte el problema. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tú sabes? Puntualmente. Gracias. Sí, claro, claro, claro que sí, Carlos este en, en contestación a la primera de las preguntas del mundo a ver aquí hubo un acto administrativo emitido por el anterior ayuntamiento donde se probó solicitar el endeudamiento al congreso ya por las cuestiones políticas que todos conocemos el congreso autoriza este endeudamiento pero cuál es la realidad de las cosas que ha habido omisiones en cuanto a la integración de ese expediente y desde el punto de vista jurídico, pues para que las cosas avancen tienen que estar al 100% en cuanto a su integración. Yo siempre he sido que los temas de gran relevancia este, debe de existir un gobierno abierto y una participación ciudadana, sobre todo porque no es una cuestión que este, se vaya a realizar y vaya a concluir y ya desaparezca en el tiempo, sino que es una cuestión que se va a realizar va a permanecer y aparte va a dejar endeudado al municipio. Entonces, creo que lo mínimo que se tuvo que haber hecho, pues es escuchar a la ciudadanía, por cualquiera de los mecanismos legales o algunos otros que se nos ocurrieran debió de escucharse a la ciudadanía, o sea, socializarse el tema en, en el sentido de, pues, ver la conveniencia, ver, ver qué era lo que más este, beneficia a los, a los guanajuatenses si la construcción o no, y sobre todo por el tema de que no estamos hablando de 10 pesos, estamos hablando de, de este, 70 millones de pesos que, que se solicitaron en un primer momento en el rendamiento y que ya con posterioridad con todos los, los recargos y todo lo demás que se iba a invertir, pues iba a salir arriba de, de 100 millones de pesos. O sea, es, es mucho dinero destinado para este, la construcción de, de un museo. Yo sobre este tema siempre me he manifestado y pongo de ejemplo hasta mi propia casa que es casa de todos ustedes pues yo antes de construir un segundo piso un tercer piso o un elevador dentro de mi casa que reitero es casa de ustedes pues me pongo a cubrir las necesidades básicas que es pagar el agua pagar la luz este tener bien el servicio de recolección de basura este darle la educación a mis hijos no me pongo primero a construir un tercer piso y tengo a mis hijos sin comer sin darles agua, sin nada. Creo que lo mismo debe de pasar en una ciudad. Mientras no tengamos un sistema eficiente de prestación de servicios, pues todo este tipo de construcciones pues vienen siendo incongruentes con las necesidades de la sociedad. Este, lo dije en términos del artículo 115 constitucional, vienen los derechos y obligaciones básicas dentro, de dentro del municipio, derechos para los ciudadanos, obligaciones para la autoridad municipal de lo que le debemos de prestar a nuestra ciudadanía. Tenemos comunidades donde no llega el agua, o sea, pero sí vamos a tener un museo de primer mundo, tenemos este, callejones en donde no hay recolección de basura, ah, pero sí vamos a tener un, un ¿sí me explico, tenemos este, sin una luminaria y sí vamos a destinar más de eso, o sea, yo simple y sencillamente por congruencia de primero hay que hacer las necesidades básicas y luego ya después ahí nos damos los lujos, creo que esos lo hacemos todos, inclusive hasta en lo personal. Este, en, en, en todos lados lo he escuchado así y siempre se los he preguntado ¿qué satisfaces primero? ¿un lujo o una necesidad básica? la necesidad básica la ciudad no viene siendo más que un reflejo de cómo actuamos dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestro propio hogar y así tenemos que administrar y gobernar y lo digo en, en el sentido de que malas administraciones pues conllevan a, a, a, a este tipo de circunstancias y en ese sentido creo que se debió de socializar el, el tema de la construcción del mundo, digo, para ver si la ciudadanía opinaba, al contrario, se cerró la puerta a la participación ciudadana, desde mi punto de vista, muy, muy lamentable, inclusive por los institutos electorales, en donde luego son muy formalistas y ven la ley muy cuadrada, cuando a final de cuentas, pues, la ciudadanía lo que quiere es ser escuchada, se cerró la puerta, este, faltan algunos requisitos, yo siempre he sido también muy respetuoso de las instituciones, en este caso, las instituciones este, nacionales, en INE, si tiene observación, pues hay que cumplirlas, o sea, al final de cuentas, si mencionamos que vivimos dentro de un Estado de Derecho, no significa otra cosa más que el respetar estas reglas básicas para que puedan desarrollarse este tipo de proyectos dentro de una ciudad. Y tres, desde un punto de vista ciudadano y social, pues antes de que me des lujos, dame lo necesario, lo básico, este dame eh, la, la luminaria, dame la recolección de basura, tene mi ciudad segura, dame agua, el agua es este, un derecho humano, entonces, pues, empecemos desde lo básico, de verdad, que eh, en las 103 comunidades que he recorrido, el 80 de las que he visitado, carecen de de agua, es es es importantísimo ese tema, entonces, pues, vamos empezando desde lo básico, no nos queramos dar lujos de más, este, para para Ahí cualquier cuestión. De lo del callejón del beso, yo creo que ese fue un tema que creció por, por la falta de atención oportuna y respeto de los reglamentos, tanto de policía igual de buen gobierno, de reglamento de fiscalización y comercialización en la vía pública, por parte de las áreas administrativas. Este, los problemas entre particulares dentro de una administración yo siempre he dejado en tela de duda que se resuelvan entre los propios particulares porque pareciera que no hay autoridad y es y es al revés o sea la autoridad es la que debe de hacer respetar los reglamentos y aplicar las sanciones a quien corresponda y siendo objetivos porque si les aventamos el problema a los particulares pues no tendría razón de ser esa dirección ¿eh? entonces este creo ahí que, que faltó aplicar los reglamentos este Ejercer los actos de autoridad y al final de cuentas entrarle a la solución del tema en base a la normatividad. Y este el tema de las cableras, el tema de las cableras, este, pues sí, efectivamente se tiene, bueno, por lo menos hasta donde yo he conocido el tema y que no he tenido conocimiento de que ya se haya pagado la deuda, una deuda millonaria por el uso del, del, de la vía pública con, con los cables. Este, este es un tema que sin duda se tiene que dar el, el, el seguimiento jurídico, este, no ha habido avance, no nos han informado nada nosotros como integrantes del ayuntamiento del estatus legal este, que conlleva este, este, este juicio, sí había el antecedente de donde ya estaba la resolución y donde se requería para que, para que pagara, porque al final de cuentas no hay que confundir, que es lo que se confundían mucho las caderas y lo que alegaban que es el uso de las telecomunicaciones, lo cual es federal, y como municipio no nos metemos en eso, sino que más bien se está cobrando el uso del espacio físico municipal, que sí genera un menoscabo, un perjuicio a, a, a la imagen urbana, y que es lo que se estaría este, contribuyendo. De este tema también luché, pugné, y desafortunadamente no gané, eh, en, en el establecimiento de, de la ley de ingresos, en donde se estableciera el cobro de la vía pública por, por estas actividades o sea ya no está no viene en ley nada más estamos hablando del, de la deuda que quedó desde la administración este 2015 2018 yo espero que pronto nos, nos tengan la resolución y se pueda realizar el cobro porque pues, sin duda que es un dinero importante es, es que entrevía las arcas municipales y con el cual se podrían hacer muchas cosas en beneficio de los de, de los guanajuatenses. Básicamente, eso es mi comentario, tratando de ser muy puntual ahí, ahí en ellos, Carlos. Perdón, ¿no habría que preguntarle al señor alcalde cómo va ese asunto este, en una junta de ayuntamiento, hacer, hacer este, la petición? Sí, sí, sí, sí claro, claro, claro que sí, amerita. De hecho, la petición ya se realizó este, en una mesa de trabajo, tiene poco precisamente en donde tu servidor solicité, junto con las compañeras de la oposición, a la secretaria del ayuntamiento y al, y al director del jurídico, que nos den conocimiento de todos los asuntos que tengan que ver con, con el ayuntamiento y el estatus jurídico del mismo, para conocer. Yo sé que ahí debe de venir este de las cableras, este, y poder conocer el estatus y poder, digo, si yo puedo aportar en algo este, para que el asunto avance y se pueda recuperar ese dinero, con todo gusto lo haré. La nena anda nadando, algo quiere decir la nena, anda, mueve, mueve las manos, o está bailando. Está platicando. Este, eh, eh, eh, eh, una Lolita, pregunta, por favor, no si quieres eh, hablar, Lolita, abre sí, tu gracias, micrófono. Gracias, gracias. Memo, Bueno, Ángel, ya se me adelantó Carla Piñón, eh, eh, porque ella ya te, ya te tiene bien identificado y ya sabía a cuáles comisiones perteneces. Yo una de las preguntas que te iba a hacer era a cuáles comisiones pertenecen. Ya Carla, Carla Piñón, este, estamos sincronizadas, mi amiga y yo, aunque ella anda lejos, eh, quería preguntar eso, pero ya lo mencionó. Pero ahora mi pregunta es, y va en relación a lo que dijo Memo, que hizo el comentario, acerca de, de que ya debe, debería de existir un plan. O sea, si no hay un plan de gobierno, pues pocas veces pueden ustedes saber qué es lo que van a hacer. Sí existe, Ángel, esa es una de mis preguntas, si sí existe un plan de gobierno, si sí se los han dado a conocer, sí, o sea que ustedes lo conozcan, se supone que, que, que quien llega a, a ser el presidente municipal ya trae un plan de gobierno junto con toda su gente para, poder, para poderlo presentar, entonces si sí, este, sí lo conocen esa es, esa es mi duda, porque pues es, se está viendo que están trabajando al y se va y ya puras ocurrencias entonces, si no existe, tú lo acabas de decir o sea, ¿cómo va a ser eh, prioritario un y déjame decirte, te voy, a, te voy a corregir, no es un museo. Es un centro comercial con momias. Ese es lo que él pretende. ¿sí? Es, es un negocio. Entonces, no es un museo. Para museos ya trajimos expertos que estuvieron acompañándonos también en, en sesión de, de aquí de observatorio. Y ya nos explicaron cuáles son los requisitos para un museo. Esto no es un museo. Es una exhibición de momias, que es lo que quiere... Un, un, este, un cuarto para exhibir momias y un centro comercial bueno, ya poniendo punto final a esto ¿no puede ser que dentro de su plan sea prioritario eso? o sea, por eso es mi pregunta ¿existe? ¿existe el plan, plan de gobierno presentado? ¿si ¿Sí lo conocen? ¿cuáles son las prioridades? o sea, me brinca todo esto gracias Ángel sí, claro, claro, claro que sí Lolita Sí, mira, pues, evidentemente que el plan de gobierno municipal se tuvo que aprobar por los no, integrantes del no, ayuntamiento, no, no, no. en donde nos presentaron, pues, reiterando las palabras de Carlos, que la verdad me las voy a llevar mucho, me voy a quedar muy grabada con ella, porque es nuestra realidad, pues, nos mayoritearon nuevamente, este, ahí para, para, para sacar su plan de gobierno, que inclusive denominaban plan 24, este, digo, ahí como... Ir, ir metiéndose en la psique de los ciudadanos manejan mucho el plan 24, el plan de seguridad 24 y, y todo 24, este, con tites, este políticos, eh, pero pues desafortunadamente en, en, en esquemas, pues como se están viendo en la realidad, eh, o sea, un plan que no es plan, un, un, un plan no, que, que, que es una serie de acontecimientos este, bonitos y adecuados, pero yo lo mencionaba cuando voté, y que por cierto voté en contra del plan de gobierno municipal, que decía, mientras no establezcamos responsables, no establezcamos tiempos y fechas, y no establezcamos este, una metodología de realizar y cumplir con esos objetivos y estrategias, pues va a quedar en un documento bien bonito y bien engarbolado y que fue aprobado por mayoría de los integrantes del ayuntamiento. O sea, para mí, pues no hay plan, ¿verdad?, este porque pues efectivamente pues no se establecieron las fechas y eso de que como diría mi mamá eso de ir trabajando ahí a, a, a sin límites de tiempo pues es trabajar con ocurrencias Sí Lolita por favor Gracias Adelante Lolita Sí Sí, Ángel, este, efectivamente, y, y bueno, ¿qué están haciendo ustedes? No quiero que esto se vuelva monólogo, porque bueno, hace rato te, te preguntaba si había acercado el, el alcalde a hacerte algún ofrecimiento. Ya supimos que uno de los que nunca hablan, que nomás votan, nomás levantan la mano, que es este Víctor Chávez, eh, ya salió en notas, no sé qué tan cierto sea, son notas periodísticas, acerca de que tiene un, un, este, un bar, su familia ahí por si no me equivoco, creo que es Víctor Chávez, porque veo a Carlos Arce, así como que, ¿qué onda?, eh, que tiene un bar y le están dando ahí este, alguna consigna por, por su voto, siempre a favor, para que sea el 9. Eh, por, eso te, por eso te hacía también la pregunta. Y, y con ref, referente al plan, bueno, si, si, si ya lo, si lo presentó, si lo votaron, eh, y tú dices no hay fechas, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, este, como representante tú del pueblo y las otras cinco personas que ya sabemos que son los seis votos porque no se unen y exigen eh, exigen que se les ponga fecha a esa a esa, a esas situación del plan que, que, que ya este presentaron desde un inicio así es digo fue una petición y una reserva que presentamos al momento en donde se puso a consideración desafortunadamente este pues nos mayoritieron nos aventaron el famoso 96 6 pero este y, y, y se aprobó en, ese, en esos términos en los que venía, pero sí se realizó de manera puntual esa petición, porque pues es, es, es indispensable, es 100% necesario establecer este, fechas y tiempos para, pues, para que se puedan ir cumpliendo, si, y, com, y como decía Guillermo, o sea, que haya una planificación real, una planeación real, perdón, una planeación real este, en, en lo que se va a ir trabajando, porque pues establecerlo en el esquema así como viene pues nos metemos en este círculo desafortunado y afortunadamente también muy bien visto por la ciudadanía en donde pues estamos actuando con bomberazos. Lo que sí me queda claro es que la ciudadanía cada vez se da más cuenta gracias a este tipo de ejercicios que ustedes realizan en donde están pendientes de los acontecimientos dentro del gobierno y los dan a conocer a los ciudadanos y ese es un excelente ejercicio este, pues de lo que está faltando y de lo que se tendría que realizar. Ya se realizó la petición, Lolita, este, pero pues igual con gusto también hacemos un análisis de, de algunos puntos que consideremos importantes y necesarios para que Guanajuato siga avanzando, que vemos estancados en el tiempo, este, y le solicitamos que se le pongan fechas con todo gusto. Este, de mi parte, así lo estudiaré y así lo trabajaré. Y lo pondré. Muchas gracias, uy, Ángel. Muchas y gracias. Carla, por favor. Sí, vamos, vamos. sí, Ángel. Y es que era, era precisamente al inicio de, de mi intervención que yo te preguntaba acerca de los de las consecuencias o de las implicaciones jurídicas, porque ya como ciudadanos también estamos cansados del uy, es que nos mayoritearon. Uy, es que nos... Casi, casi como una... No sé, como una justificación. Creo que ya es hora de cambiar las cosas. Por eso te preguntaba también, ¿qué tan dispuesto estás tú a apoyarnos a que esta situación cambie, empoderando a la sociedad a que realmente se lleven actos que trasciendan y que cambien y que reviertan este tipo de situaciones? O sea, no podemos estar con un programa municipal de desarrollo o con un programa de gobierno municipal que no tiene tiempos, que no tiene estrategias, que no tiene presupuesto y que es flexible. ¿Flexible para quién? Para que puedan hacer todo el tipo de ocurrencias que, que tienen cada fin de semana. O sea, hay que... De alguna manera tenemos que trabajar en conjunto entre sociedad y entre oposición para que esto funcione. De otra manera, vamos a estar siempre lamentándonos con el, uy, pues es que nos mayoritearon, uy, es que otra vez se mueve seis. Creo que eso debe de cambiar. Los ciudadanos no somos tontos, y nos damos cuenta perfectamente bien, y lo digo por el regidor eh, Rodrigo Nieto, que tanto habla de hacer ciudad y de construir ciudad, pero pues ve, seguimos viendo el 9-6. Cecilia post igual. ay sí, yo en pro de las mujeres y defiendo a las mujeres. Pues somos un montón de mujeres en Guanajuato. ¿Por qué sigue votando igual? O sea, ¿por qué no, ¿por qué no vamos cambiando eso? Me gustaría de verdad que así como tú has tenido el valor de, de, de enfrentarnos el día de hoy aquí, que ellos también vinieran a contestarnos y a decirnos qué es lo que está pasando, hasta cuándo vamos a tener que tolerar esto como ciudadanos, esta burla, porque no es más que eso, es una burla que digan, tanto ellos con sus votos, con su levantada de manos de nueve, y, y ustedes con, con el, pues es que ¿qué podemos hacer?, no, pues vamos buscando alternativas, vamos, a, a, vamos empezando juicios, tú lo dijiste, hay juicios, no están cumpliendo con lo básico, con lo primordial, con darnos una mejor calidad de vida a los ciudadanos, que es un derecho que tenemos. Ángel, yo creo que hay muchísimo para hacer de ambas partes y, y personalmente yo, yo sí voy a, voy a tener un acercamiento contigo porque hay mucho, mucho para defender y mucho para cuidar en nuestra ciudad. Gracias. Así, a, así, así es, Carla. Y sí, mira, yo este, efectivamente, a ver, entiendo el hartazgo ciudadano de que las cosas cada sesión sean lo mismo y venga el mismo resultado. A final de cuentas yo no dejo de ser más que un ciudadano también. Lo dijeron muy bien en el momento de la presentación. Un ciudadano que ahorita estoy realizando una función pública y de representación social, pero sigo siendo un ciudadano que también me enfado y también me desespero y también este, me doy golpes de, de pecho en el sentido que quiero que cambien las cosas podemos hacer muchas cosas y creo que en la medida en que nos vayamos juntando y vayamos haciendo esta red social, podemos ir avanzando más, me gustó también mucho la recomendación y sobre todo la visión que tuvo Carlos Arce en el sentido de que, a ver una, la cuestión jurídica con la cual evidentemente que yo, pues, si es mi perfil voy a apoyar y siempre apoyaré y siempre estaré del lado de la ciudadanía, pero otra también, esa... Es esa queja social que mencionaba Carlos de que la ciudadanía y estos grupos sociales pues empujan a que las decisiones vayan vayan este cambiando a final de cuentas ellos también tienen este su este sus intereses y, y sus este pues líneas personales que podrían verse mermadas si esta circunstancia no cambia creo yo que podemos ir empujando por varios lados para que tengamos un verdadero ayuntamiento, que eso es lo que la ciudadanía se merece, tener un verdadero ayuntamiento y no una simulación de pleno del ayuntamiento. O sea, pugnarle por lo social, por lo político que son la votación 9-6, que eso cambie y por lo jurídico. O sea, hay que abarcar, hay que arroparnos y evidentemente que como ciudadanía vamos a lograr, y casi estoy seguro que así va a ser, que podamos tener este, nuestro gobierno municipal que sino en que el, el ideal pues por lo menos alguien que sí tenga un grado mayor de responsabilidad para deliberar las decisiones hemos llegado al punto en el que Lolita nos hace favor de leer la participación de quienes nos están siguiendo desde las 11 de la mañana para ¿quieres a pedir antes? Sí, nomás quisiera Memo, a nombre del observatorio si me lo permites, tú eres el coordinador darles las gracias Ángel porque me gustó mucho su presentación. Ojalá, y este ejercicio ciudadano, porque nosotros no somos, no somos, ni subrayo la voz del pueblo, somos una parte del pueblo, pero este ejercicio ciudadano lo practicarán tus demás compañeros, Ángel. Muchas gracias en lo que a mí corresponde a nombre del observatorio, de haber participado en este reunión de sabatina que tenemos en la OCDG. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Ok, muy bien. Eh, eh, Armando Morales. Migrantes al tanto, saludos desde Oregon. Armando Morales nuevamente. Ángel, desde hace años, muchos de los regidores de cualquier partido solamente se han, se han servido con la cuchara grande y la credibilidad de dicho organismo continúa siendo cuestionada por la ciudadanía guanajuatense. Enrique Avilés Rodríguez. El PRI ha sido y sigue siendo nefasto. Ha sido un semillero de pillos de altos niveles. Son indefendibles. Eh, Luis Arce, ¿qué acciones legales ha tomado para que se le respete la figura de síndico? La inacción, perdón, inacción denota complicidad. Idem Itza Babill. excelente análisis, regidor. Eh, Enrique Avilés Rodríguez, los del PAN tampoco la libran, nada más hay que ver lo que han hecho del Estado durante todos sus años de gobierno. Navarro es la cereza del pastel. Luis Esteban Garza de la Parra, regidor Araujo, usted fue director del jurídico en la administración de Edgar Castro, ¿podría usted explicarnos en qué estatus se quedó el asunto de los adeudos de las cableras al municipio? Creo que eso ya, la, ya lo comentaste. Eh, y Juan Granados dice San José de Llanos al Tanto, saludos a nuestro amigo Ángel Araujo Betanzos Leonora Villegas, regidor el, el problema es que no se eligieron para el consejo de CIMAPAC a los mejores preparados, a los especialistas eso nos queda claro Luis Arce, licenciado ¿te ha ofrecido el grupo en el poder dinero o prebendas por tu voto? ya también nos lo comentaste eh, Jaime Cruz Arredondo ¿votar por todos? ¿Cuándo votas tienes que haber analizado antes de repercusiones de ello? Enrique Avilés, por sus obras los conoceréis, Mateo 7,16 punto. También por sus obras, Morena es el PRI, Reloades, Carlos Vidaurri, bien Lolita, Jaime Cruz Arredondo, sin duda el cabildeo se ha dado en los ayuntamientos de la capital, solo que se hace entre cuates, de esa estructura del Simapac es Faraónica y burocrática, como dice un dicho, obras son amores. El Jaime Cruz Arredondo, Charoleandón con la maestría, eh, pregunta, Mario Rodríguez Llebra, algunos regidores y síndicos son solo títeres, algunos, nueve. Jaime Cruz Arredondo, charoleando con la maestría y experiencia, hace falta más retórica para ser funcionario público. Resultados es lo que queremos la ciudadanía. Carlos Vidauri Arrechiga, bien Carla. Enrique Avilés Rodríguez, una sugerencia con todo respeto, si están comiendo, sacándose los mocos y así calándose, por favor, apaguen su cámara porque se ven mal. Gracias Enrique. Carlos Vidauri Arrechiga. Eh, Científico, qué retórica, antes de postularse a cargos públicos hay que estudiar se es contestatario desde antes. Jaime no, no, no. um, Cruz mucha saliva y poca información así no avanza el cambio en el ayuntamiento de saliva nada, papelito habla, Leonora Villegas regidor, he visto que está muy activo en comunidades, barrios y colonias ¿qué opinan los ciudadanos acerca de la gestión de Navarro y qué ha hecho usted con esa información? ¿ha realizado gestiones favorables para dichos ciudadanos? Si quieres ahorita la respondes, Ángel. Eh, Jaime Cruz Arredondo, Cuevanenses, acá en Tijuana ya empezaron los cortes de agua ante la falta de agua potable, pongamos nuestras barbas a remojar. Leonora Villegas, con todo respeto a la maestra Carla Piñón, a quien admiro como persona y como profesional. Sin embargo, creo que se excede con los cuestionamientos al invitado. No considero que este sea el espacio para percibir sobre su desempeño. Enrique Avilés Rodríguez, no dice el cronista repitiendo al priista Luis Gutiérrez que Guanajuato es la ciudad más bella del mundo, del, perdón, no es pregunta, Guanajuato es la ciudad más bella del mundo imagínense cómo estarán las más feas Carlos Vidarre Arrechiga, jajaja ja, ja. Gustavo López Blain, la propuesta de Carlos Arce es muy buena, hay que ayudar a, a descarrilar la carrera política de los integrantes del ayuntamiento que actúan en contra de la ética, honestidad y auténtico servicio a la ciudadanía Carlos Vidarre Arrechiga el callejón del beso Gustavo López Lain, ya basta de tanto ambulantaje y comercio semifijo en el Centro Histórico. Uh, Carlos Villauri, uh, Amechiga. Uh, Riaño, vuelve desde, vuelve desde donde estés. Juan Campos, un saludo, al licenciado Ángel Araujo Betanzos. Lo sigo pensando. Este licenciado tiene capacidad tanto legal como ser humano y sentido común. Y sentido común mejor que el payaso de, que tenemos de alcalde. Eh, vergüenza de alcalde. Es has, Hashtag. Gustavo López Line, por respeto a la ciudadanía y a los participantes de Observatorio Ciudadano Guanajuato, deberían suprimir la ventana de Marilena Castro Cerrillo, está atendiendo esta reunión y su imagen personal. Juan Campos, disculpe licenciado, pero sí hay, sí hay plan, pero plan de ching, puntos suspensivos, al ciudadano, puntos suspensivos, un gobierno desleal porque todos piensan en votar a favor del partido que militan, cuando deberían ser, que llegando deben de votar por el beneficio del ciudadano y no por su partido, 9-6. Ana Álvarez, excelente, licenciado Ángel Betanzos. Eh, son todos los comentarios que tengo. ¿Quieres reaccionar, licenciado? Sí, muchas gracias. Digo, este, agradecer primero que nada a, a, a la ciudadanía, a todas las personas que se dan el tiempo de, de haber aquí escuchado nuestra plática. Sin duda que, a ver hay un hartazgo por los partidos políticos, sin duda que hay un hartazgo por la manera en que se han venido haciendo las cosas, pero creo que podemos ir trabajando y encaminando las cosas, y aquí pusimos algunos puntos sobre la mesa de lo que podemos ir realizando para ir encaminando todos estos ejercicios públicos y, y particulares de nuestros ciudadanos, sin duda que hay que trabajar de la mano con, con los ciudadanos. Yo estoy convencido de que en la medida en que podamos escuchar a los ciudadanos y no encerrarnos, pues es en la medida en que podemos ir avanzando. Prácticamente en todos lados donde me he parado, todos dicen, van, se encierran a piedra y lodo y ya no nos atienden. Van, hacemos una petición y ya no nos atienden. Vamos, este, vimos lo de la marcha, este, de la antorcha campesina. Ángel, mira, no nos atienden. Este, voy a las comunidades. Mira, no me atienden. Ni o sea, tenemos que ser un gobierno abierto, tenemos que involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, tenemos que dirigir con transparencia, tenemos que ponernos a trabajar pensando no en los partidos políticos sino en los ciudadanos. El tiempo de las elecciones es después y ya cada ciudad, la, la, la ciudadanía es muy sabia e inteligente, ni siquiera se necesita promocionar un partido político cuando se ve que alguien está trabajando y que está trabajando por quien representa y a quien representa. Lo demás pues ya sería este los vicios de nuestro sistema electoral, pero hay que trabajar. Yo me ofrezco y reitero un agradecimiento por la apertura de haberme invitado aquí a, a, a, al observatorio. Y nuevamente me pongo a las órdenes e indicaciones de los ciudadanos que son mis patrones, son quienes me pagan y son a quienes me debo. Licenciado Ángel Ernesto Araujo Betanzos, muchas gracias por su participación en la sesión del día 23 de julio de ese año. Y esperamos que no sea la última vez que nos visite. Le, con mucho gusto, aquí están las puertas abiertas para escuchar a los ciudadanos que están en funciones en el gobierno y conocer su punto de vista. Porque no basta la, el punto de vista de los ciudadanos también de aquellos que están ejerciendo el cargo. Este Muchas gracias a todos mis compañeros por su presencia, participación y nos vemos la próxima semana a partir de las 11 de la mañana. Buen provecho, buenos días, que estén bien. Hasta luego.